líneas de ¿no? esa imagen ¿no? que representa esa imagen y dice el subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto afrontar y ya estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta algún comentario alguna para poder abordar el resto de las sesiones que tengamos sobre el tema del ciclo de ética y laicismo con unos parámetros en donde poder enfocar adecuadamente la visión que cada apartado que tratemos pueda ofrecer eh, de todas maneras él ha ido dejando caer como es su oficio que ya anunciaba al principio fue pues su elementos, digamos, prácticos eh, en los distintos elementos que ha ido ofreciendo. Eh, espero vuestras intervenciones, preguntas, dudas... Eh. Esto me ha parecido una contradicción, no sé si he lo bien. Cuando has hablado de la, de la relatividad, que no todas las ideas son son buenas No se debe admitir eso. Y luego, cuando has hablado de, del rapeno, no. de la libertad que tiene de decir burradas, no sé si he visto una contradicción una cosa con la otra. No, yo no veo contradicción. Eh, una cosa es eh, el derecho, que es inherente a la persona, y otra cosa es el uso que hace la persona del derecho. Y si te parece a ti que el uso que está haciendo eh, genera un mensaje con el que no estás de acuerdo o que incluso puede tener alguna, digamos, algún efecto vamos a llamarle tóxico, ¿eh? porque esto no he hablado otro fuego interesante del asunto, ¿no? Es decir, la ética, igual manera que, se genera un, que uno genera un carácter, ese, eso es aristotélico, ¿no? Un modo de ser, ¿no? Una sociedad también genera un modo de ser. ¿no? La sociedad también. Eh, genera una, digamos, atmósfera moral ¿eh? en función de las ideas que se vierten de las opiniones que se dan de la manera como estas digamos, interactúan entre sí ¿eh? entonces uno puede perfectamente eh, intervenir desde su propio derecho también para expresar sus ideas y, y decir, no estoy de acuerdo con lo que tú dices y no estoy de acuerdo con lo que tú dices por A B y C y hay que hacerlo digamos en buena lid o sea no sirviéndote de alguna especie de privilegio que te otorgas para callar la boca sino eh, respetando ese derecho porque o lo tenemos o no lo tenemos el derecho es y si lo tenemos pues, bueno pues, quien quiera ejercerlo y ejercerlo de una manera que al final como resultado pues en un discurso con el que tú no estás de acuerdo pues, pues tú dices pues pues, Chicos, pues vale, eres un ciudadano, tienes derecho a, a dar a tus opiniones y a decir lo que piensas y tal, pero yo no estoy de acuerdo. Y, mi, y tu opinión no me parece respetable. Tú me pareces respetable. Yo reconozco tu dignidad. recuerdo es lo que he dicho antes. Uno de los fundamentos digamos, de, la, de una ética compatible con el laxismo tiene que ser el reconocimiento de la dignidad del otro. Pero, pero el que yo reconozca tu dignidad no quita para que yo te diga lo que está diciendo uno sobre la tontería. Y además es dañino, puede tener estas consecuencias, no te has dado cuenta. ¿Vale? Es decir, yo, mmm, bueno, no sé, yo, yo, creo, yo, creo que incluso eh, es sano. Eh, a mí me encantaría, por ejemplo, ¿no? que, que, que en estas reuniones que hacemos, pues ojalá hubiera gente que no estuviera de acuerdo con el laicismo, que viniera, ¿no? que oyeran eh, argumentos, ¿no? Y que expusieran los suyos. ¿no? Porque necesitamos eso, vitalmente, vitalmente lo necesitamos. Es decir, estamos, en una, estamos en, un, en una senda de aislamiento ideológico muy preocupante, de atrincheramiento de posiciones que se enfrentan pero no se encuentran en un territorio común en el que pueden intercambiar las ideas argumentándola adecuadamente, ¿no? Y la tecnología no ayuda, parece, o al menos el uso que se hace de la tecnología, ¿no? Hay un, eh, un crítico de las tecnologías digitales se llama Ellie Paiser, que publicó hace tiempo un libro titulado La burbuja eh, de filtro, filtra bajo <risa> no sé cómo se traduciría exactamente castellano, filtro, burbuja, o la burbuja de filtro, que empezó sobre este peligro. Es decir, ya los filtros, los filtros de de los algoritmos así que nos lleguen aquello que ello nos interesa, en función de la búsqueda anterior, ¿no? Y tras lo quedan fuera ideas, eh, libros, artículos, etcétera, que te podrían ofrecer una idea distinta a la tuya, y que gracias a ese contraste con esa idea distinta a la tuya, tú fortaleces tu propia virtud ética. Porque. La fundamentación de la ética siempre tiene que ser una fundamentación activa, no a partir de, unas, de unos eh, axiomas que se toman ya como verdades en las que te instalas y de ahí no te mueres. Vuelvo no ¿No? a la figura de Médula 1. Médula 1 apoya a la República, ¿no? se enfrenta al dictador Primo de Rivera, sufre exilio por ello, apoya a la República, está eh, forma parte activa de la vida política de la república eh, se enfada con la república ¿no? eh, eh, apoya el golpe de estado y luego se, otra vez está en contra de, del golpe de estado alguien dirá este tío no saben tiene la cara no, no, no este tío adopta una actitud ética tiene dudas lo piensa eh, no lo tiene claro eh, pero tiene esa convicción y esa actitud virtud diríamos ¿no? viene de vis vir que significa fuerza en latín esa virtud de mantenerse fiel a sí mismo de mantener un pensamiento autónomo aún equivocándose ¿Puedo decir? Decir? Sí. Es que, pero hay casos extremos por ejemplo sí. Una persona que se, que se dedique a dar discursos fanáticos, a fomentar el terrorismo, a crear un. Pues eso. Eh, ¿esa persona hay que respetar el derecho a, a expresarse? No, y de hecho yo creo que la legislación, claro, está la ley, ¿no? También, para eso, la ley pone límites. Dice, dale, cuando tú estás visitando al odio, o a la, obvia, para la violencia, hasta qué no llegado porque entonces, estás, porque entonces estás pasando del discurso a la acción, de una acción que es dañina. Entonces ahí ya hay que intervenir ¿no? para parar. ¿no? Pero también ahí puede ser dañina la canción del rapero. ¿no? Eh, ya digo que me daba da mucha pereza oír la canción del Trapelo y entonces... Hay, hay, hay, Dios, alguna, hay alguna pregunta ya. Más. <risa> ah, ah. Solamente si comentar que cuando Andrés planteaba ese derecho a que este cantante pudiera expresar esa idea, lo hacía en el sentido de que pudiera expresar la idea, no de que hiciera un llamamiento a ejecutar, sí, claro. que es distinto. Y entonces, quiero decir que en, toda esta, en todo este planteamiento de la tensión que puede haber en la libertad de expresión, pues hay un elemento, digamos, que limita. Lo mismo que desde el laicismo nos planteamos el tema de la libertad de creencia. Por supuesto, cada uno es libre de tener las creencias que quiera, independientemente de que haya unas personas que digan, qué tonterías son las que creen, pero estás en tu derecho a creerlas. Y ahora voy a demostrarte o voy a argumentarte esas tonterías que estás practicando. Ahora bien, cuando ese practicante de esa religión ya no es solamente un practicante de una religión, sino que es un fanático que quiere imponer por la fuerza su religión sea la católica, sea la evangélica o sea la musulmana porque ahora mismo no, parece que no la acordamos nada más que a los musulmanes pero ha habido épocas en las que todos han querido imponer, imponer hecho, sus sí. religiones pues entonces ahí ya sí que hay un límite pero es un límite a la práctica, un límite a la acción coercitiva que tú vas a limitar a esas personas no porque tú puedes pensar, tú puedas seguir pensando lo que tú quieras seguir pensando que ese Dios es magnífico o que ese tal, pero son cosas, digamos, distintas. ¿no? Es decir que, eh, pero bueno, de todas maneras, todo esto es fruto de, de la... Aquí tenemos... Yo, quería, yo quería intervenir también en el sentido de, de los límites. Entran los niños desde los cero años, eh, eh, apenas entendiendo eh, cualquier discurso, con las primeras palabras, entran en los centros educativos. Es un espacio un espacio para la racionalidad crítica, para los valores universales. Allí nadie puede asistir con su creencia eh, y eh, entrar y, y depredar, digamos, los cerebros, depredar eh, el, lo que es la cultura futura eh, en un ámbito que debe ser para valores universales. Entonces, ahí no se puede entrar eh, ...con la creencia particular... ...nosotros lo estamos defendiendo... ...religión fuera de, de la escuela... ...fuera de los centros educativos... ...pero también hay gente atrevida... ...que entra con su patria... ...con sus palabras reveladas... ...con su idea de, de nación... ...con su idea de subordinación... ...de la democracia... ...al pueblo visionario... ...que ve su futuro... ...y que tiene sus líderes... ...y que le está todo permitido... ...es decir, ese espacio tiene que tener límites para aquel que intenta socavar el cerebro, pero no solamente en el ámbito de la religión, de la creencia concreta, sino en el ámbito de esa, de esa invención también de los seres humanos que significa el nacionalismo. ¿Crees que esos límites son necesarios dentro del ámbito educativo? Absolutamente. ¿no? Yo creo que en, en, en la escuela, en el instituto, la universidad, eso tiene que ser un... Poner el puente en un templo del saber. Es decir, eso es conocimiento. Y ese conocimiento. Conocimiento, pensamiento basado en ese conocimiento, con una sólida base científica y, por supuesto, promoviendo antes que, que creer, pensar críticamente. Cuando se le hizo Pedro Pedro una entrevista que le hicieron hace tiempo, decía eso, ¿no? es decir, que a los niños se les enseña antes a creer, que a razón entonces, es decir, tiene, tiene que eso tendría que, tendría que estar hiper mega protegido eh, porque claro, el papel del laicismo va en esa dirección ¿no? va en la dirección de que um, dado que todos tenemos el derecho ¿no? a pensar por nuestra cuenta a expresar nuestras ideas eh, en el espacio que todos compartimos eh, entonces hay que ser muy escrupulosos para que las condiciones sean iguales para todos y que nadie tenga privilegio propagandístico ¿eh? de prácticas dogmáticas, etc. Partimos de unas condiciones. A menos igual es todo, bien. Pues, a ponernos a hablar, a discutir, a, a pensar. A, ¿eh? Pero claro, si tú le estás dando ventaja a según qué el sistema de creencias, pues entonces ya estás permitiendo ¿eh? esa ese digamos, ese, ese ecosistema de ideas lo está permitiendo ¿Eh? Quería haber puesto al principio es eh, un vídeo de un, de un minuto de un alumno de un instituto de, concretamente de un pueblo de Córdoba, Las de Torres en la que el chaval con sus padres y con Andalucía Laica pues venimos peleando pero bueno, él lo está sufriendo porque es su libertad de conciencia él está sufriendo las actividades religiosas dentro del centro la simbología religiosa dentro de su centro y bueno, lleva tres años llevamos tres años y sin embargo, pues ahí sigue el dominio digamos de, de quienes no toman medidas para liberar precisamente ese espacio, que debe ser un espacio de todos, como él dice es decir, él dice, todos somos iguales ¿Por qué a mí se me obliga a tener que asumir esto? Yo no impongo a nadie, yo no le pongo a nadie ningún símbolo, ni le pongo a nadie ninguna práctica de mis creencias. ¿Por qué no hay igualdad entonces entre uno y otro? ¿no? Era un chaval de 15 años. O sea que... Bueno, allí había otra pregunta. Sí. Yo quería apoyar la intervención de la señora de antes, porque creo que se ha hecho un análisis demasiado simplista, en el sentido de... Se ha explicado que, que por una parte está la, la palabra, la libertad de expresión, y por otra parte en el ejercicio de esta palabra se llega a un punto a partir del cual que eso se convierte en una acción que tiene unas consecuencias tan negativas que a partir de entonces tiene que entrar a la ley de el, el tema de del audit. Pero yo creo que, que la palabra es siempre una acción, es siempre una acción comunicativa a la sociedad. Entonces eso forma parte de, de las complejidades de la, de la práctica, ¿no? de, de, la, de la ética como una una práctica cívica, entonces creo que, que precisamente pensando que, que la palabra es algo como de menor categoría, que no llega a la acción, que todavía no llega al ocio, donde tiene que entrar la ley, por ahí se están colando ciertos discursos que de, de forma, que digamos, soterrada están introduciendo una serie de ideas, aprovechándose de, de ese recoveco de la ley, aunque yo no creo que levantar que la ley todavía, creo que sigue, sigue siendo muy importante la ética, la palabra, el discurso racional. Pero creo que ese, ese análisis de, de palabra y acción creo que es muy limitado y que hay que repensarlo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, eh, eh, me, no sé, el tiempo me tira hablando. Mira que me prometí acabar antes, pero acaba demasiado tarde otra vez, la última vez me y claro, es que si yo me pongo a entrar eh, por minorizadamente en la cantidad de pliegues que hay en las cuestiones éticas, nos podemos tirar aquí, entonces sí, es que, es que el, asunto, el asunto es complejo, es que vuelvo a lo de antes, si fuera tan sencillo como que nos coloquen el programa, vamos a llamarlo así, de la ética en el genoma, y a partir de ahí todos sabemos lo que tenemos que hacer, joder, esto está resuelto, pero es que no funciona así es que hay cosas que son eh, difícil difícilmente eh, eh, resolubles eh, encontrar una solución que le cuadre a todo el mundo encontrar una solución perfecta yo eh, cuando se presentan unas situaciones bastante digamos torcidas uff la cosa es fastidiosa ¿eh? pues claro mm, tú dices eh, había Voy a decirlo así, y si no lo digo bien me corrijo, ¿vale? Pero habría como que um, parar los pies antes, ¿no? ser eso... En el discurso habría que parar los pies antes, ¿no? ¿no? No, no creo que... Es que se han establecido como... Se han hecho como una categorización, una jer jerarquización, ¿no? Que, que la palabra y el acto son cosas distintas y la palabra está dentro de la libertad de expresión, donde hay una mayor libertad, sin embargo, en el acto hay una cierta... Este que, que es el, el de que lleva a Ocrea odio que ese sí que intervendrá de ella, el de para el, pero es que, eh, ¿dónde está el límite que para, que, que delimita la, la palabra frente al acto de odio? Estoy de acuerdo contigo, vuelvo a decir, pero es que ese límite es difícil de fijar porque te puedes pasar por un extremo o por otro. Pero pues claro, y además, ¿qué criterio aplicamos? Es decir, eh, el asunto este de la, del delito de ofensas de por los sentimientos religiosos Los abogados, ¿cómo se llama? ¿Abogados cristianos? Sí, sí. ¿Los abogados cristianos estos? Pero usted, es que si usted dice según qué cosa, eso que usted está diciendo, eso, ya me está haciendo daño, eso ya es una agresión contra mí. ¿Eh? O aquel asunto con Dani Mateo, ¿no? El de la bandera, el que se son los dos mocos, ¿no? Eh, ¿Paramos ahí? Pues claro, está haciendo sentido? Está haciendo una representación. Estamos confundiendo ya la representación con el mensaje, en realidad. Es decir, él ha hecho una Él está haciendo un. o lanzando un mensaje eh, con una representación que resulta ofensiva, pero que es una representación. Él no se está de verdad sonando los mocos de la bandera. ¿No? Está haciendo como que se sonan los mocos de la bandera. Y sin embargo eso ya resulta ofensivo. Entonces Z Tandana, por ejemplo, haciendo la equivalencia, y bueno, yo qué sé, yo no ya digo. Pero, pero por ejemplo, estoy hablando ahora de una canción que sí que conozco, que es, que es de los que los torrodistas. ¿no? no sé, como aquí hay gente más mayorcilla, igual, eh, de su disco Mis problemas con las mujeres. Que el título del disco ya actualmente tendría problemas para salir, ¿no? Aparte de con las mujeres tendría problemas con.. Ah, y hay una canción de se titula Juro que la mataré que la mataré. Y en la letra, lo que yo canta, lo que es la locura de un tipo al que ha dejado su novia o su amante o su señora o lo que sea, y la persigue por ahí porque quiere matarla, cito literal, a punta de navaja besándola una vez más. Y eso lo oía todo el mundo a finales de los 80 y no pasaba nada. Todo el mundo, todo el mundo entendía que ahí lo tiene, estaba interpretando una experiencia por la que dan tíos que pasan. Entonces, es, yo estoy de acuerdo contigo. Si es que la cosa es muy jodida, es muy jodida. Pero, pero por eso que es jodida, también puede ser un simplista decir: ah, se de manifesto. No lo canta La canción de lo que yo dice esto, censurada. Dani Mateo hace como que se suenan los mocos en la bandera, a la cárcel. Usted se pone a pasear un, una vagina, una vulva, una vulva, como si fuera una procesión, todas a ah, la cárcel. O, multada. Oh. O, ¿se viste usted de Dark de, de Queen también un caso, ¿no? De Dark Queen que era como crucificada, o, sea, o algo así, ¿no? Eso usted también a una multa o casi no sé entonces te puedes pasar por un extremo, te puedes pasar por el otro, encontremos el punto medio, ¿no? Lo decía Aristóteles del está la virtud. Eh, pero no es tan fácil eso de encontrar el punto medio, ¿eh? No es tan fácil. De hecho, muchas veces quien encuentra, quien encuentra el punto medio o cree encontrar el punto medio, se le da. Tanto por un lado, como por el opuesto. Y es un tibio, y es un equidistante, y quieren nadar y guardar la ropa, y... Pues seguimos con el diálogo... Sí, eh, enlazando un poquillo con lo que decía Manolo antes del uso de los espacios públicos, tengo aquí delante una convocatoria para el uso de este espacio público, de este salón de grado de la Facultad de Ciencias. El martes que viene, 8 de octubre, tendrá lugar la conferencia de apertura del curso, que no os voy a decir qué curso es, ¿vale? primero voy a decir el título de la charla y luego el, quién lo organiza. Eh, es sobre la eutanasia. El título es La eutanasia, dos puntos, una cuestión de in, entre comillas, incorrección política. ¿Vale? Una pregunta. La eutanasia, una cuestión de incorrección política. Eh, el ponente es Francisco Alarcos, es catedrático de Bioética, de la Facultad de Teología. Es catedrático de bioética, pero no es un bioético biólogo de aquí, de nuestra casa, de la facultad de ciencias o de una facultad de biología de otra universidad. Es catedrático de bioética de la facultad de teología. El ciclo de conferencias es del curso organizado por la Cátedra de Teología, que inaugura la semana que viene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos venimos la semana que viene? Es decir que voy venir yo aquí también. Nos venimos la semana que viene. Bueno, ¿Pues ¿Pues sería, sería? ¿Pues... ¿Qué te parece? Te parece? No, no, no, señora, ¿Tú no sería una idea, ¿eh? El martes que viene, qué horario? Eh, es aquí mismo, el martes a las no 19.30 se reúnen ellos en semana alterna ajá, ajá, mira no, no, no, no, no, no pone sí, sí, sí, sería muy interesante yo, yo a veces de hecho, vamos, que tengo un colega que está en la antípoda de pensamiento, pensamiento ¿no? y a veces coincidimos y hablamos y... Y es muy provechoso. Y al final no, nos, llevamos, vamos, nos, nos despedimos bien, ¿eh? <risa> Hombre, amor no hay. <risa> no nos pasemos. <risa> pero hay respeto. Hay respeto y un total de mis pues, todo lo demás. Pero, pero eso, eso, eso, eso hay que cultivarlo, insisto, ¿eh? Tiene mucho valor, otra cosilla que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con algo que comentaste al principio, al principio del siglo XXI, cuando filósofos, psicólogos, algunos, ojo, Pinker y algunos otros, han empezado a escuchar a los biólogos evolutivos y a entender que el hombre también es producto de la evolución y que el comportamiento humano también se rige por... o tiene un componente biológico y evolutivo subyacente, etc. Pero los biólogos evolutivos y los genéticos, eso lo entendemos desde hace 150 años. ¿eh? Desde que Darwin publicó su segundo libro, no El origen de las especies, que es el que es más conocido, sino que publicó 15 o 20 años después El origen del hombre. Es ¿eh? un tratado prácticamente igual de grande que el de... Y, y no está la teoría de las emociones. La bueno, eh, los biólogos evolutivos los que estudiamos la biología y la biología del comportamiento animal y humano, la etología también estudia el comportamiento sí, sí, sí. entendemos eso desde hace mucho tiempo no, no, no, está claro en ese sentido entendemos intentar. que hay que conocer las bases biológicas de la conducta si queremos desarrollar programas sociales, psicológicos filosóficos lo que es. <coughs> En ese sentido, creo que lo que he dicho de Gases sobre su definición de la vida buena encaja perfectamente con lo que has dicho. Es decir, eh, la vida buena tiene que ser guiada por el conocimiento, si no, difícilmente puede ser buena. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a elegir los medios apropiados? Entonces, tienes que conocer cómo funciona la naturaleza humana. Si no conoces cómo funciona la naturaleza humana, puedes pretender hacer cosas que es imposible hacer y que además pueden resultar contraproducentes. Entonces, mmm, que si no... Vamos, de hecho, yo lo... Mmm, a veces, ¿no? He leído ensayos, ¿no? Voy a decir lo mejor, pero están a la altura de, de los mejores que uno puede hacer de, de leer de, de los escritos por filósofos, escritos por eh, científicos, biólogos eh, o Wilson me parece un, eh, en ese sentido un referente es eh, su Conquista de la felicidad, por ejemplo es un ensayo magnífico que tiene un profundidad filosófica muy válida y que tiene un buen sustento en, en la ciencia él, él, él en ese sentido pues, se habla de algún, de, algún tiempo se habla de una de una, de una nueva cultura humanística ¿eh? que tiene entre sus filas a científicos ya no ya no son eh, no, humanistas a la usanza, sino que son científicos que a partir de su conocimiento científico mmm, Reflexionan sobre cuestiones que tradicionalmente ha planteado la, la filosofía. ¿no? Pero está raro, no se puede hacer filosofía sin ciencia. Ni tampoco creo que se pueda hacer buena ciencia sí, sí. si no se tiene en consideración sí. pues cuestiones filosóficas. ¿Hay más palabras que No, no hay más palabras. Sí, sí, quería añadir algo yo. Sí. O sea, es posible que mi juicio sea un poco atrevido porque. Probablemente no puedo permitirme de decir lo que voy a decir, pero bueno, eso es lo que he pensado durante la conferencia. Es decir, no me parece que haya habido algún, no me parece que haya habido algún momento durante la evolución de, la, de nuestra especie que no haya presupuesto el enfrentamiento con la diferencia para la evolución misma. Y... Sí, para decir que estoy perfectamente de acuerdo con lo que usted, o sea, con, sí, con lo que usted ha dicho durante toda la sí. charla y en particular con, lo, con la, sí, la percepción de la institución pública, de la escuela pública como lugar, por, sí, por definición, de enfrentamiento con la diversidad que no puede ser profanado antitéticamente. Vale. ¿Quieres decir entonces que, digamos, habría... ¿Alguna predisposición filogenética para, digamos, eh, provocar algún tipo de respuesta ante la diferencia? Sí, yo me documenté marginalmente a propósito y me resulta que también desde un punto de vista neurológico para el desarrollo del de cerebro en sí sea necesario, sí, pues en ese caso el enfrentamiento porque ya se estaba hablando de, de hace 300.000, 400.000 años o sea, cuando el cerebro se estaba formando el enfrentamiento con la acción, con lo imprevisible, con lo diferente, con lo… en ese sentido, sí. Y de manera más actual también creo que no, o sea que un presupuesto, el presupuesto por excelencia, creo, para, para la, presencia y la, sí, la presencia en sí de, de, de la armonía o sea el reconocimiento de la diferencia y precisamente bueno en una parte de la conferencia también he pensado en si sí, en un momento histórico que fue la navidad de uno de una de las navidades que han tenido lugar durante la primera guerra mundial decía el de partido de fútbol no claramente sí, sí, sí. sí. Eh, bueno vamos a ver tú me corriges si digo un disparate vale pero eh, bueno hasta donde sabemos eh, los psicólogos eh, evolucionistas eh, Parecen reconocer que hay en la respuesta que pueden eh, estar programadas como si fuera una especie de borrador. Hay, hay un psicólogo moral muy interesante que ha publicado muy recientemente un libro que se ha traducido en castellano que eh, se ha traducido en el título como La mente de los justos. ¿eh? El original es Righteous Minds. ¿no? O sea, la mente de la gente que tiene una idea ¿no? de, de cómo tienen que ser las cosas. ¿no? y es, y es eh, un área relativamente nueva la psicología moral una, una especialización de la psicología social ¿eh? que centra su atención en la comprensión de la conducta moral pero a la luz de la psicología y entonces este hombre por supuesto apuesta ¿eh? por esa línea de eh, reconocer que hay raíces eh, biológicas en según que respuestas eh, morales sobre todo porque las respuestas morales eh, en realidad responden a reacciones de carácter emocional, no tanto racional sino emocional, que critica lo que llama fantasía racionalista de los filósofos. Y los filósofos habrían creado un modelo antropológico según el cual el ser humano... Eh, es un es ser especial ¿no? y superior al resto de bichos vivientes porque tenemos una capacidad que no tienen otro que la racionalidad, y esa racionalidad las convierte en morales. ¿sí? Eh, pero lo defiende Jonathan Hayes, basándose en todo este conocimiento de la psicología mm, que asume el paradigma darwinista, eh, lo que ocurre es que mm, hay un programa filogenético, que nos hace pues antes según qué cosas sentir compasión, por ejemplo. ¿eh? Hay un libro muy interesante Javier Sánchez, de Javier San Manteño, se titula La mente de los violentos, donde hace un estudio ya neurológico, ¿no? eh, de qué, digamos, eh, elementos digamos, de, de, de, de funcionamiento del cerebro inciden en nuestra conducta moral, eh, el óvulo prefrontal parece estar especialmente implicado en ciertas respuestas, eh, la circuncisión del óbito frontal, intermedial, etc. Y que si son, de alguna manera, Padecen ¿no? algún tipo de daño, pues puede dar lugar a conductas psicópatas. ¿Eh? Entonces ahí tenemos ¿no? una conducta que es una aberración del punto de vista moral, pero tiene su explicación. Y lo mismo ocurre con la cuestión de la diferencia. Es decir, la diferencia en principio no gusta. La, ración, la reacción es que no gusta. Claro, el peligro es. Claro, es, es, es, es, es, es, es, es, es identificada en, en la claro, instancia es como peligro. En, en grupos. Sí, en los que digamos, pues todos tenemos que colaborar entre nosotros frente al, al que puede venir de fuera ¿no? y expulsarnos de nuestro lugar en el que tenemos más o menos nuestro chinguito bien montado, pues entonces el otro el extraño es sospechoso, el principio y eso, esa reacción podría ser una reacción natural como consecuencia de una sí. ventaja adaptativa, sí. ¿no? sí, también, ¿También aprecio el... muchísimo la palabra vitalidad, sí, es de importancia vital cuando yo diciendo claro el asunto que porque eh, claro, no sí. importancia vital, claro. me voy a permitir porque hay otra palabra que ya va a ser la última porque ya llevamos más de dos horas y creo que el tiempo ocurre... voy a ser muy breve enhorabuena primero por su intervención en quiero aportar una idea personal y quisiera saber sobre. en el caso de estas profesiones de la vagina, y en el caso del rapero no pudiera ocurrir la mayoría de las veces que el que se siente ofendido es el dogmático y el intolerante. Claro. No pudiera ocurrir en la mayoría de las veces claro. que el que ofende no quiere ofender sino mostrar claro. Claro. un pensamiento. Claro. Claro. El hay, hay, hay un texto muy, muy divertido que escribió Fernando Sabater hace un montón de tiempo. Siempre sí, pasaba. Un artículo, era un artículo que publicó en el País Semana, y él contaba una, una anécdota, ¿no? Decía eh, que él conocía el caso de una vecina suya, ahí en, en San Sebastián, de Repera, y que entonces, pues, veía eh, todas las tardes que eh, al lado de su casa, a pocos metros, pues se ponía una parejita a darse el lote, ¿no? Hablamos de un fregoteo. como corresponde a.? Total. Que la señora, pues aquello le molestaba mucho, entonces cogía y cogió y llamó a la policía. La policía, harta de oírlo y tal, pues, se, iba. Y se fue allí un día y de... decía a los chiquillos esto: Mirad, es que esta señora no nos deja de dar por saco. ¿Por qué no va un poco más lejos? Y ya ¿Sí? nos deja dar la lata. Bueno, pues los jóvenes fueron tolerantes. Y dice, pues ya está, nos da igual. En vez de darnos el otro aquí, nos damos un poco más para allá. Total, resultaba ser el mismo. Bien, el caso es que así lo hicieron. Y con la sorpresa de la policía, que al decidimiento te está llamando. el teléfono Y dice, pero vamos no, a ver, ¿qué pasa? No, bueno, no, que sigue igual. Ah, pero sigue en el mismo sitio. que Nosotros le dijimos a la No, no, no, se, se han ido al otro lado del parque. Pero es que yo de mi ventana con los prismáticos no se lo veía